Queridas compañeras y compañeros, les traigo los calurosos saludos de la Organización Comunista de Grecia, integrante de la Coalición de Izquierda Radical Syriza, saludos acompañados de los deseos de miles de griegos, gentes progresistas y de izquierdas radical que conocen y apoyan su lucha de décadas por la independencia y el socialismo. Hoy es un buen día para la izquierda Berzale, pero también es un día de inspiración para nosotros, vuestros amigos internacionales. Un día de inspiración, porque somos testigos del triunfo de la voluntad democrática de centenares de miles de vascos que ofrecen al mundo un prueba más. Que la represión, las cárceles, la tortura, las calumnias son incapaces de estrangular una nación orgullosa y amante de la libertad. Y tampoco son incapaces de estrangular a sus fuerzas progresivas y populares. La izquierda abertzale está aquí, más fuerte que nunca, pavimentando el camino hacia la resolución democrática del conflicto y, por tanto, hacia una escalería con justicia y dignidad para su pueblo. Queridos camaradas, amigas y amigos, las luchas populares para la democracia está, están tomando hoy más centralidad que nunca antes. Docenas de millones de personas en todo el mundo luchan con valentía para que su voz sea oída y su voluntad respetada, desde los países árabes hasta la Europa y desde Asia hasta la América Latina. Las masas populares van a las calles gritando y aspirando a la democracia, libertad, independencia, dignidad, pan y emancipación. En esos tiempos críticos, hagamos todos los esfuerzos posibles para trabajar juntos. Unamos a todas las fuerzas progresistas, patrióticas, democráticas y de izquierdas en un gran río rugiente que bara las injusticias y las minúsculas minorías que oprimen a nuestros pueblos. Un gran río que bara esas minorías que niegan su futuro a nuestra juventud y roban nuestras riquezas nacionales. Compañeras y compañeros, perdónadme porque mis últimas palabras no son para vosotros, pero para el gobierno del Madrid. Digamos a Madrid, aprended de la historia, detened vuestra política intransigente que no ofrece ninguna perspectiva, respetad la voluntad democrática y los derechos de los pueblos que viven en este Estado. Digamos a Madrid, permitid que los presos políticos vuelvan a sus casas y contribuyan al proceso de resolución democrática del conflicto. Liberad a Arnaldo Otegi y a todos los militantes de la izquierda berzale. ¡Gora euskaleria ascatuta!